Señores, Anuel A confiesa que ya conoció a Yanela, su hija con Melisa ba Vallecilla. Sí, la, con la colombiana Así Melisa es. Vallecilla, una situación que nosotros hablamos junto con el noviazgo y relación que tenía Anuel A con Yaelín, la más viral. Eso ocurrió ya el año pasado. Sin embargo, el cantante de música urbana ya conoció a Yanela la pequeña bebé que tiene con Melissa y que reconoció hace tan solo pocas semanas. El cantante boricua precisó que ha estado pasando tiempo con su familia y que Yanela, al conocerla, le robó el corazón. Él narró la historia de cómo sucedió. Cuando quiso conocer a esta bebé, por mucho tiempo se rumoró que era su hija hasta que lo admitió públicamente ya hace poco tiempo para cesar los rumores que habían sobre este escándalo. Ustedes saben que nosotros hablamos de que un velo enorme de misterio, recordamos que si era hija, que si no, que si era un sonido, que si era la madre buscando algo, eh, un montón de cosas. Pero ya, pues al parecer, se ha despejado el panorama en cuanto a las relaciones de ella eh, de Anuel con su eh, con esta mujer y con, y con la hija que tuvo, con, ¿verdad? Y pues ahora ya eh, vamos a escuchar lo que dice Anuel doblea de ese momento, en el que conoció a Yanela. Destacar que eso fue la entrevista que concedió a Molusco, el Molusco de Puerto Rico. Sí, el Molusco que nada más trata bien los boricos. Nada más. Pero, Pero eh, una entrevista que fue, eh, fue muy esperada y que ha tenido un alto rating, que ha dado de qué hablar. Claro, claro, no es así. Y qué bueno que él ponga los pies sobre, sobre la tierra con sus hijos, porque con las mujeres no puede. Ay, ya <risa> yo me he dado cuenta que el problema es él con las mujeres, que no sabe lo que quiere. Porque pensamos en un tiempo que con Yailin él la podía, sí. o sea, podía mantener la relación, pero vimos que ni aún Yailin, controlándose, él pudo durar con ella. Pero así es la vida y cada hombre debe reconocer sus hijos y, y darle un, una buena crianza y estar siempre pendiente, cerca. Claro. ¿Eh? Porque aunque el, el puesto de la madre no lo ocupa nadie, pero si hay un padre responsable, eh, se nota poco la falta de la madre, aunque se note. Bueno, eh, sin duda esto de Anuel, pues ya eh, habíamos hablado, ¿verdad?, de la, la actitud de Anuel con las mujeres, que nunca se queda fijo con una. Sí. Eh, que, o sea, no es estable con las mujeres, con una relación de pareja no es estable. Sin embargo, estamos viendo que aquí él nos come cuentos con sus hijos. Eh, con el hijo mayor lo hemos visto en muchas ocasiones, eh, la forma en la que él se comporta La forma en que él lo trata eh, Tratando de ser verdad un padre Que estar ahí presente para él Y luego pues ya en el caso de Yailin, Que en teoría debió ser su segunda hija eh, Sin embargo pues el eh, Primero nació eh, Yanela Pero antes de, de Yanela Ya él estaba muy cerca Junto con Yailin En lo que es eh, velando por el, el embarazo de Yailin, En ese momento ya esperando a Catleya Catleya nació y según como cuenta Anuel, pues inmediatamente nació Catleya, se dio cuenta del de error que estaba cometiendo en no dedicarle eh, la, eh, el tiempo ni reconocer a Yaneli por tanto, después de que pasó lo de eh, lo del nacimiento de Katleya, pues fue a Houston, donde vive, a Texas, no sé si en Houston o en Dallas, no sé, donde vive, donde vive Melissa Vallecilla. Y. Eh, conoció y reconoció, o sea conoció ya en persona y reconoció que Yanela es su hija. Después de tanto show de que no, de que era mentira, de que, de que eso fue una noche, que no te o sea la actitud la vimos de, de Anuel, ya vimos ya vemos ahora que Anuel eh, como tú dices, eh, Néstor, eh, puso los pies sobre la tierra en cuanto a sus hijos y ya eh, que esto sirva para que el mismo Anuel pueda eh, en esa parte de su vida, tener un poquito más de orden. Él lo dijo en, el, en la misma entrevista, eh, que él, él estaba en un momento en el que con el lío con su ex-manager, que lo hablamos aquí, que eso, eso lo turbó muchísimo, y muchas otras cosas que al parecer lo colocó en un nivel de aislamiento, aparte del de trabajo que él hacía de música y de todo, pero aún así él se sentía aislado, hasta que ya pues... Eh, eh, han sucedido este tipo de incidentes eh, en su vida, el eh, nacimiento de Catrella y ya el reconocer a Yanela, pues le ha dado un poquito más de tranquilidad a su vida y eso es bueno. Ojalá que así pues eh, Anuel pueda organizar su vida y si tiene organizada su vida va a tener organizado todo lo demás, su carrera musical, su carrera empresarial, lo que sea. Si se mantiene en orden puede seguir eh, avanzando y teniendo éxito. Claro, claro, Villalona y, y un artista joven que le queda toda una vida por delante. ¿No ¿Entiendes? Debe organizarse. Ya se organizó con sus hijos. Está buscando la manera de tener eh, eh, sus descendientes bien en comunicación. Ahora vamos con la música, vamos con los negocios para que pueda colocarse en uno de los artistas que ya lo es más popular de, de la música urbana. Exacto. Que no le guste a uno su letra, su música. No, bueno, eso es otra cada cosa. Cada quien tiene su público. Pero el, hombre... el mundo, para, para ser mundo debe haber de todo. <risa> pero el hombre tiene su, claro, su legión de fanáticos, y claro, tiene seguidores, entonces hay que dársela y, y esa es la realidad. Entonces pues, y nada esperando, como dije al, anteriormente, que Anuel pues se ordene ahora mismo ya en su vida con esto de sus hijos y a partir de ahí pues siga avanzando.